Experiencia y conocimiento es el director eh, de la página y también de nuestras redes sociales de telenor.com.do eh, punto punto digo telenor.com ya no, ya en no todo es no do va. y también de nuestras eh, redes sociales de instagram de telenor.com.do entonces vamos a pasar aquí donde nuestro hermano Genesis hola sí, Genesis cómo es? estás Qué gusto tenerte ¿y qué con que nosotros. Mejor es Roberto. ¿Eh? Sí, bienvenido, que bueno tenerlo. Gracias, gracias, gracias. Y más eh, esa gran presentación. Eh, sin duda todo va a ser un super equipo. Deseamos todo el éxito y más. Y trabajamos en conjunto. Creo que eh, llevaremos un nuevo contenido a la televisión franco-macorizana y toda la provincia. Hey, Así es. El gurú de las redes. Sí, sí, muy duro. Bueno, oye, ese hombre tiene contacto a nivel nacional e internacional. No, no, no ese hombre es internacional. Y llame, y llame, no, no, no, ¿Cuántos seguidores tenemos en Telenor ya? 35 mil. 35 mil y en YouTube. En YouTube Tú tenemos seis, seis, 64 mil suscriptores. O sea, por ah, eso estamos lindo. hablando que en meses que ese hombre con el trabajo sí. que está haciendo es eh, manteniendo a la gente activa con lo que son las redes sociales de Telenor. Y con el contenido. Y el contenido. Óyeme, eso eh, nos mantenemos es al tanto. Entonces, ¿qué tenemos, eh, Genomán? Bueno, ahí tenemos varias exclusivas. Porque ¿Cómo? La, eh, la Pensando ya estamos caliente, así. Lo... Bueno, entonces, si tenemos que decir, vamos a dejarlo con Genomán y las uh, redes sociales. Buenas. Eh, saludos a las personas que nos están viendo a través del toque del mediodía. Este es mi cemento de las redes sociales. Recuerden a las personas que... Nos puedes seguir a través de Instagram, Telenor Condó, y también suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde subiremos este mismo cemento y estaremos manteniendo todas las informaciones. Bueno, lo primero vamos a comenzar de una vez, y es que anoche eh, todo el mundo quedó esperando el programa de Jochi Santos, y lamentablemente no pudo suceder. La producción me va a conseguir una foto donde el equipo de producción y de redes sociales del equipo de Jochi Santos pidió disculpas diciendo que no iban a, a salir al aire. Muchas personas se quejaron, eh, pensaron que luego de la película iban a, a, a lanzar, iba a, a empezar el programa. Y no, ya a las 11 de la noche, ahí está la imagen, que luego fue borrada por, el, por la misma producción. Esa fue una de las cosas más comentadas. A pesar que anoche había un Miss RD Universo, lamentablemente lo que acaparó la atención fue... Eh, lo dejó el programa de Jochi Santos que no salió al aire. A los Foque Music, Santiago Matías, estuvo en el programa de José Peguero eh, en su canal de YouTube y comentaba que, que recomendaba que Jochi Santos se retirara de los medios. Tenemos una nota de voz que está de manera exclusiva por nosotros aquí en el toque del mediodía, donde el Pachá le solicita a Jochi Santos que abandone. Telemicro y que él le va a ceder una hora. Vamos a ver si lo ponemos con la foto de Hochi Santos, la, la, la, la nota de voz que lanzó el Pachá, los muchachos de producción. El Pachá dispuesto a darle una hora a Hochi, Para que no se deje humillar ni maltratar tanto. Jochi, eh, donde a mí no me quieren, yo no estoy. Pachá dispuesto a cederle una hora a Hochi, Para no permitir que lo lastimen al final de su carrera y que lo humillen más.